Algo sumamente serio. Miren, el caso que ha pasado en Bolivia, miren esto, atiendan el análisis que le voy a hacer esta noche, aunque se me rompe el cerebro. Este es el, el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales era un sindicalista que en su pueblo. En su pueblo, Charrapa, Charrapa, algo así, que es donde él vive. Él, desde su pueblo, era un sindicalista, defensor de la siembra de las hojas de coca. De coca, de la cocaína, lo único es que ellos solamente llegan a los niveles de la siembra el cuidado y el crecimiento de las cocas. Pues Evo Morales era sindicalista de los grupos campesinos de la siembra de coca en Bolivia. Entonces, atiendan aquí. Evo Morales, ¿qué pasó ahí la cámara? Hay un problema, rodaje de cámara. Evo Morales, cuando comenzó su proceso de sindicalista, Asistía a muchos congresos a Cuba, a, atiendan atiendan esto, asistía a muchos con, mucho congresos en Cuba. En Cuba fue precisamente donde mayormente adquirió una formación política revolucionaria y hasta se le puede llamar antiimperialista. Evo Morales tenía, va a cumplir, 14 años en el gobierno de Bolivia. Y Bolivia es un país que tiene una serie de características, entre la cual está, que es de la zona de Centroamérica, que quedaron mayor cantidad de indios, que inclusive hay algunos de esos indios, que no dominan el español, que siguen hablando su idioma original. Inclusive Evo, cuando habla con ellos, cuando Evo se va a referir a las masas india, Evo le habla, le habla en su idioma, Evo, porque Evo es indio. Inclusive, hace unos años, unos 15 o 20 años, o quizá menos, un grupo de ricos planteaban que a los indios se les diera otra categoría como otro país, porque los blancos, que son descendientes de Europa en Bolivia, los ricos en Bolivia, no querían sentirse muy, muy descendientes de los indios, o sea que una ciudad su género muy especial, y Evo Morales se caracterizó durante esos 14 años haciendo un trabajo significativo para la clase más pobre de Bolivia. O sea que el trabajo que Evo Morales hizo por los pobres, por los de abajo, ahora que él acaba de renunciar, ahora que él no va a estar en la presidencia, ahora que no es una amenaza para seguir siendo presidente, Evo Morales se le está destacando, se le está tomando en cuenta el trabajo que hizo con lo de abajo, con lo muy de abajo, mayormente con esa clase india, quizás a por su naturaleza de él ser un, totalmente, mírenlo ahí, el pelo, todo el físico de él es un descendiente de indio, Evo Morales es indio total, Mírenlo ahí, todo el físico que él tiene es de esa, de esa raza. Mírenlo ahí, él dice que va a coger ahora a su pueblo local, Chapare, Chapare, Chapare. Así se llama su, su campo, Chapare, se va para Chapare, a seguir dirigiendo los sindicatos de coca y defendiendo de que los campesinos bolivianos se les siga permitiendo su siembra de coca, legalizar la cocaína, pero ese no es el problema. Yo le manifiesto a ustedes que Evo, lo único es que Estados Unidos siempre le vio la ligazón que tenía Evo Morales con relación a Cuba. Y muchas veces Evo Morales apoyó en muchas ocasiones a Chávez y salían con mucha frecuencia retratados y Chávez iba a Bolivia y, y Evo Morales iba mucho a Venezuela. Y se juntaba mucho en Cuba porque Fidel Castro le tenía estimación, igual que Raúl, a Evo Morales por su extracción de gente humilde. Pero Estados Unidos no veía bien a Evo Morales. No lo veía bien. Entonces, Evo Morales hizo ese trabajo maravilloso, pero se descuidó, Evo Morales se descuidó, en no crear una conciencia clara con los militares bolivianos. Por no crear un partido con base revolucionaria, en eso se descuidó Evo Morales. Y se confió en que su trabajo con la gente desde de abajo era suficiente para sentirse protegido y apoyado. Ignorando que tanto en Bolivia como en todos los países de Centroamérica y del mundo existe una clase de ricos que no le interesa que vengan presidentes a trabajar por, por los pobres, por los tirapeos.